Buenas a todos, soy Luis Enríquez, estudiante de la Facultad de Ingeniería, UNEXPO, Vicerrectorado Puerto Portugal. Les vengo a explicar aquí un ejercicio de vectores enfocado en la mecánica racional. Aquí, a continuación, tenemos el siguiente ejercicio. Determine la magnitud y dirección de la fuerza resultante de manera analítica de acuerdo a la figura en pantalla. Como podemos ver, el enunciado ya nos da los puntos a determinar de manera muy directa que son la magnitud y la dirección de esta fuerza resultante, o sea, el vector que va desde el origen hasta un extremo en la figura. Ya tenemos que tener en cuenta que un vector es aquel que está definido por sus componentes vectoriales o sus componentes rectangulares, ya que estamos trabajando en el plano. También debemos tener en cuenta la ecuación de la magnitud. La magnitud también es vista como la longitud o la representación vectorial de cualquier magnitud en un vector, es decir, la suma de sus componentes al cuadrado, todo eso eleva a la raíz, también para conocer la dirección de todo vector tenemos que conocer los cosenos directores, esto nos implica el ángulo que habrá entre el vector y el eje x dependiendo de cómo se esté analizando este problema, primero para conocer aquellas componentes del vector resultante de dicho problema tenemos que tener en cuenta cada uno de los vectores primeramente tenemos el vector 2 kN. este está separado a un ángulo de 45 grados desde el eje x tomando en cuenta el teorema fundamental de pitágoras podemos observar que para encontrar el coseno de dicho triángulo tenemos que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa teniendo en cuenta el ángulo de 45 grados. Para encontrar dicha componente despejamos a su misma manera con el seno, o sea el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Despejamos y seguidamente encontramos que dicha componente es igual a la multiplicación de su magnitud por el coseno del ángulo que separa al eje con el vector manera análoga tenemos lo mismo con el seno, la componente en Y por la magnitud por el seno del ángulo que separa al vector del eje. Eh, la primera componente estaría enunciada por la misma ecuación que acabamos de despejar, donde la primera componente del primer vector, ese caso es el que estamos trabajando, el vector 2k newton a una distancia de, o dirección de 45 grados. Esto lo hemos representado aquí. La magnitud 2K Newton es que es la que se representa en la gráfica del ejercicio por el coseno del ángulo que separa el vector con el eje, o es decir, 45 grados. Aquí lo hemos representado 2K Newton magnitud por coseno de 45, coseno por el ángulo que separa el vector de dicho eje. A esto, como está representado en 2 kn no hay que confundirse, ya que la representación o el prefijo kilo es representado de manera análoga por 2 por 10 a la 3, esto sería lo mismo que 2 kN por el coseno de 45 grados. De su misma manera, para encontrar la componente en Y de ese mismo vector, como ya vemos aquí, es la magnitud por el seno del ángulo que separa dicho vector del, del eje, aquí lo vemos, 2 kN por el seno de 45 grados y como ya dijimos antes 2kN está representado por 10 a la 3 en los prefijos para calcular dicho vector y aquí al hacer el cálculo de la componente tenemos que su componente está dada por 1414,21N esta sería la componente en x del primer vector es decir el 2kN que a su misma manera a llevarlo y pasar todas las comas del prefijo queda en 1,414 kN. también con la componente en y repetimos lo mismo y notamos que da igual 1414,21 N igual a 1,414 kN. ya ahí obtuvimos las dos componentes del primer vector a continuación seguimos con el siguiente vector este sería el vector de 6k newton a una dirección de 60 grados sobre el eje x aplicamos el mismo teorema fundamental de pitágoras un triángulo rectángulo y proseguimos con la fórmula ya establecida la magnitud por el coseno de la dirección o el ángulo que forma este vector con el eje x en este caso como el ángulo está separado y tiene tendencia al lado izquierdo del eje de las X ya esto lo vemos de manera análoga por el hecho de que las, e, las X este eje se separa en dos sectores el positivo y el negativo el 60 grados o sea la dirección del segundo vector está del lado izquierdo del eje por ende el coseno o la dirección va negativa, o sea menos coseno de 60 grados como ya hemos dicho este 6 kn newton se puede expresar de la misma manera por 10 a la 3 N por el coseno del ángulo de su misma manera buscamos la componente en y de este segundo vector que sería su magnitud por el seno del ángulo que separa dicho vector del eje aquí aplicamos lo mismo teniendo en cuenta que este vector se encuentra del lado izquierdo pero Tomamos en cuenta también que al ser seno, buscando su componente en Y, cambian los ejes y este se hace negativo. ¿Por qué? Cuando tenemos en cuenta el seno, este se busca con el eje Y, para buscar su componente de dicho vector. Por ende, cuando establecemos la equivalencia junto con el teorema de Pitágoras, el producto que hay entre ese eje, los límites de este seno es negativo, ya que entre 1 y menos 1 se encuentra el seno, y esto por analogía se hace que el seno sea negativo. No hay que confundirlo con la dirección que tiene el eje, ya que en este caso se toma el eje positivo donde recorre todo el eje por donde pasan los vectores, es decir, hacia abajo de este mismo eje quedan las Y positivas. Y el caso inverso se tomaría el 60. Por eso es que se va invirtiendo y se cambia el signo del seno. De manera análoga, el kilonewton se va al 10 a la 3 newton. Aquí encontramos el resultado de la componente en X de dicho vector. La multiplicación de esto da menos 3.000 newton. A su misma manera sería igual a menos 3 kN. Su componente en Y, el resultado es menos 5196,15 newton a su misma manera sería igual a menos 5,196 kN. ya hemos encontrado las componentes de los dos vectores que nos satisfarán dicha ecuación fx más fy las componentes que necesitamos para construir nuestro vector de fuerza resultante aquí podemos observar lo que nos han dado ya las componentes de cada uno de los vectores la componente en X del primer vector, la componente en X del, segundo del primer vector, la componente en X del segundo vector y la componente en Y del segundo vector. Al tener la misma analogía para encontrar el fx que necesitamos para construir la ecuación de vectorial de dicho vector es esta. Sumamos la primer componente más la segunda componente para encontrar la componente en X del vector resultante igual a 1585,79. Esta sería la componente en X del vector resultante. Aplicamos lo mismo para la componente en Y y nos da igual a menos 3781,94. Esta sería la componente en Y de dicho vector. Aquí lo reemplazamos y tenemos de esta manera la ecuación del vector resultante. Luego, como ya hemos Analizado el ejercicio y este nos pide la magnitud de dicho vector, aplicamos la ecuación de la magnitud de un vector, que sería la raíz cuadrada de las sumas de sus componentes al cuadrado. Ya sería menos 1585,79 al cuadrado, más menos 3781,94 al cuadrado. El resultado de esta operación, luego de sacarle la raíz, la suma y todas las demás operaciones que se realizan, da igual a 4100,95 N. Esta sería la magnitud de dicho vector resultante entre el vector 6 kn y el vector 2K N. Luego proseguimos con el siguiente punto a determinar en el dicho problema, el cual es la dirección del vector resultante. La dirección de un vector está dada por el coseno director de cada uno de sus componentes, la cual vemos representada aquí. El coseno de θ, es decir, dicho ángulo, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, como estamos trabajando en el plano tenemos dos componentes, es decir, dos ángulos que vamos a representar por las dos direcciones que va a tener el dicho vector, primero está la componente del vector θx x que será igual a x sub 1 sobre la magnitud del vector y con y la componente en y sobre su magnitud, Reemplazamos con los datos ya obtenidos, primero sacando el ángulo sub x, que sería la componente en x, que nos da 1585,79 sobre la magnitud del vector. Esto nos da menos 0,38. Debemos tener en cuenta que los valores de coseno se encuentran entre menos 1 y 1, así que son datos que tenemos que considerar para saber si el resultado está bien o está mal. Aquí al sacar el arco coseno, es decir, despejar el ángulo, obtenemos este resultado, 113 grados. Este será la dirección que va a tener el vector con respecto al eje de las X. De manera análoga, seguimos con el ángulo en Y, que este al final nos dará 157 grados. Aquí podemos observar todos los resultados ya obtenidos, su magnitud, dirección y las componentes del vector. Muchas gracias.